Si te tengo lejos y no sé cómo hacer pa' que vuelva mamá. Medianoche iba a la Si Sigo encerrado en mi trampa. Con las doce puertas debajo la manta. En esta vida todo se paga. Vida todo se paga a ti te queda poco. Gracias.